Ey, me en este nuevo vlog. Este es el primer vlog de los espados. Aquí con el señor. Pegas con 75. Sí, bueno, se están grabando la intro no. el mismo día. Porque se me olvidó ¿Qué? hacer ¿Qué? la intro de la última vez. Entonces la misma ropa. La que aunque el el el la ropa que de Gambie no después. Más más atrever, ¿no? Así que ahora sí, dentro vídeo de ese vlog. Sale el último de atrás encima de todo. Por de arriba, del por arriba. Ustedes se ponen ah, ya, ya, ya. ya, como ustedes gustan. Eh, ok, correcto. sale el último, ah, atención okay. porque no quiero estar grito, arriba. sale el último, a la, en el, ¿cómo se llama?, en el árbol verde que está ahí, ¿Cuál en el, no. el adorno verde, pues. El que está aquí en la mosita. El de la basura. De ah. El primero, mujer. Ah, el verde que se quiere Sí. No, el de las flores, que tiene la flor. Ok, que tiene la flor pues. Van a ir hasta ahí, hacia atrás. Corriendo así. Sí. Perdón, no Ustedes salen, ya saben, por encima del compañero. Nadie y hacia corra, mamá. No <risa> bueno, si ustedes no quieren hacerlo, después van a sufrir más conmigo, hasta que lo hagan. Bien. Pero me duele la rodilla. Qué mal. No eso. Pasa hasta magia. atrás. Después, sí. lo a, decir. Avance, a la banca, a la chochada azul, donde está el árbol del lado, van ahí a ir. haciendo o six. ¡Esa mierda! a mostrarme lo no. que no, vas a hacer. No. ¿Y entonces? Es, ¿Cómo es, que, es que no querés que nos quieres? Quieres? quiero A ver, a ver, que está haciendo que vayamos allá al cosito verde China, y sí. no regresemos corriendo. No, China, no, hay no, así las de espalda. Ah, voy a ir de espalda corriendo para Hasta allá. Hasta el verde. Ya, llegando al verde, vos parás y te vas haciendo. El... Empezamos de espalda entonces. Sí. sí. De espalda. Sí. Sí. Después ¿Cómo? de tic-tac. Empezamos tanto, o sea. Te vamos va así y empezamos corriendo así de espalda. Cuando llegues azul, de... solo parás y le va haciendo aquí ay la gran puta desde allá, desde es aquí hasta allá bien, corriendo de espalda y usted poquitos donde ya está en los naranjas van a ir de, los de después de la después de la azul <risa> de pues ajá. ahí paran hasta en el azul y salen corriendo normal hasta, el, hasta la esquina uh -huh. lo ajá después se devuelven a alta velocidad hasta aquí pasan por debajo del compañero y le dan como... ¿como pasa por ahí? pues brincan. Sí, hay que los chiné el otro y le hace se, sí, sí, se los deje simple para que no estén llorando ok, enredé la, señora, sí, sí, la en ruedera, verdad no, ando yo truco las piernas, <risa> para pongo la pata de ahí mismo ok, demostración, se van, verdad, hasta atrás pero hacelo vos corriendo mira, ando mira, yo truco, pero te puedo poner si sí, sí. otra vez lo lleves, te gusta que lavar. ¿Me lavar la, lavaro? ¿La lavaro? Sí. Bueno, sí. Ah, te... Pero ahí me voy a caer. Sí. Ay, no puedo <ríe> <no paga ríe> volver más a agacharnos, te lo juro. No, les recomiendo, no en pierna los pies. O sea, del azul, ¿en qué vamos a ir? Corriente. Eh, pues, no, sí, no, no, no. <ríe> no, no, no. No dieron ejercicio un día antes de venir aquí. Específicamente pierna, pecho, espalda, abrazo. Te abrazo. le dije que no tenía. No, mira, mira, mira. No, Después del azul. Señora, sí. señora, sí. señora, Cómo no? Sí, se me dice pierna. Le dice piernecasión. Ah, la ya. Hasta la esquina, aquí, la raspé como 40 kilos. Se lo dejé de sencillo, solo dos. Y por. después de la esquina. Corrido, se viene sencillo, pero por ahí. Se regresamos caminando corriendo. corriendo. Y pasan por, por debajo, por debajo No puede ser así. Sí, Esto pues, aquí ah, está pero bastante fuerte de debajo, por, sí. por sí. arriba ahorita. Ah, ya, te sentate. yo te yo soy bien chiquita. ¿Qué? ¿Me entiendes? ¡Ay! Oh, no, ¡Dale, abrí las patas ahora. Ya, ya, ya las abrí. ¡Ay! Dios mío! ¡Ay! ¿Qué es lo te la gracia. Te ¿Qué? ¿Tienes que pasar arriba? pasa por debajo Por por una mano? Y eso es que no a no, buscado, no, no. le expuse. Allá la próxima, en vez de terminar ir y regresar, la voy vuelta voy al, al parque. <risa> ¿Qué si cotonera? <risa> ¿Sí? La próxima, en vez de terminar allá. La vuelta al parque. Ah, sí. Ah, no. no. Sí, se ya. No, no, no. A estar cuánto atendido. Vengo, vengo, vengo corriendo eh, por eh, la madre. Y está fun. Okay, vengan. Ahora que te tibio, vamos al circuito separado. El, el basurero, todos los cictea y en la banca María por debajo. Ajá. ¿Cómo cómo cómo? ¿Andas él? Sí. Ah, eh, huele, Venite, <risa> Peli. Después. <risa> mami Perdón. <lugar>. Después. <risa> y se de abajo cuando pasemos por debajo en no el Nos o sea, vamos por arriba. Después fue la al otro Sale otra, la otra banca pasan por arriba Demasi, Ahora, La maría por arriba. Por arriba. Cuando pasen la por la arriba. Río, río. No inventes mucho, no Ángel. Déjame a mí, pueden pasar Pucha por abajo. esa banca arriba y abajo se van corriendo hasta o estas lomitas la verdad, sí. todo pasan por el sub y baja ¿cuál de todo? no jugó a la presa. pasan por el sub y baja pero ¿cuál de todo, Angel? no hombre, fue subió sub y baja, es pasan no, no, no, Angel, yo ese coso se mueve como batidora. Te antes que te eh, pasan por la escalera, verdad. Suben por la escalera y bajan normal de Una de ellas que hace respaldo. Suben por este chiquito, verdad. ¿Por qué parte? ¿Cómo? Suben por este repaladero chiquito. pequeño? Viene aquí. Le dan la mano al compañero y se refiere Angel, pero subir por qué parte del, de este? Por la parte es? donde uno se resbala sí, por la escalera? Rebale, ah, vale, eso es fácil Vamos a hacerlo no, imposible Listo, estoy Angel, <ríe> ¿querés <¿Tú> <ríe> contra ella? No, pero contra no, contra no, solo no Listo ganar tres. Listo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Es ¿Qué? ¿Qué pasó? El escenetero ocupó cortando ¿Qué pasó? 我可以到火了 ¿Qué? ¿Eh? ¿La quería No, no, no, no, no, que que okay, okay, okay. okay. <tose> no, <tose> Tienen un minuto para tomar agua Vaya. El juego está así como... Fue congelado Ajá. Casi, casi, tenés. André, guardame esa cámara por favor ¡No!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 Bien, bien, le empujado a uno de ellos y te dedica estás esperando vos chaval. Bailártela como si fuera americano. llevando. No te morir. enseñado. de luz. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Oye, mira, ahora son ustedes, vayan con todo con la... Yo no te puedo decir, pero mirá, China y vos también me la para que aprenda. Dale, ustedes atrapan ahora Ustedes atrapan y no se bromas Tienen por venganza hoy Oye, para. Tienen venganza hoy Mira, estaba. esta es la que mata y va a la vela Te a caer como... Perdón, a perdón, perdón, perdón, perdón, ahora sí Juegan como esparta ¿Viste? ¿Qué te no lo supera. Dale, pues, Ahora ustedes corren. Ustedes la tratan Está más fácil para ustedes. ¿Ah? No, no, está de que me lo pase llevando No, me agarren, oh. no, no, no, no, no, todavía no, no, Y están como que como que están corriendo. Ah, ya para la que quieren agarrar primero. Agarrando. Dale, china, vos. Muerto el niño, ya. Fuera, bastón Mira esta magia, dónde lo vas a ir a traer? ¿Le llegaron ya? ¿No? Llegan al otro punto. por guay ¿sí? por pervertido ¿Cómo por verte ¿Cómo? porque le di repitiendo al chaval ahorita lo que miraba como andrés como ¿Cómo? andrés andrés andrés, andrés. Estaba grabando? así por mi ron oye esta a va a estar más demonetizado que... no pero como tanto hay que dejar a la cambio de uno. pero ayúdame ¿Y qué está haciendo Andrés? Andrés, agarre las piernas, la pierna, le por último. Sí, ¿Qué coge es que la nataliza la va a poder? No puede ni con su propio peso. Le paga, no, a levantar los pies. Ya. El otro. ¡Vale! Otra pierna. No sé Arriba. Vale la cintura no la cabeza. Agarra el piso como que el qué. Pero por qué? No, no, no, no. No, no. No, no, Bueno, jugando. Espalda. Mi huevo. Agarrale la otra pierna, André. ¡No! André, las dos piernas. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Agarrale como chancho. Agarrale como chancho que es. Ahí, las dos piernas, chaval. Pero anda Así no, muchacho. No, como no, Sandy, así no. Como Sandy, no lo paté. Te acordás de Sandy, no lo patees, muchachos, no patean. ¡Ay, me han partido! A ix, dale, ah, ah, ch ¡No! Oye, los tiene? ¿Sie tiene? ¿Sie conectes, da vorne, ¡Dale, ¡Vamos! ¡Oye, ahí lo tiene! ¡Suele levantarlo! ¡Dale, dale! ¡Voy a levantarlo! Que está pidiendo que pida perdón. ¡Rápido! ¡Dale, dale! dale <ríe> <la> ¡China te <ríe> amarró más rápido, no oh, levantá! ¡Dale, palla! ¡Dale la la cintura, sí! Ah, bueno. Ay, ay, ay. Anda ayuda Para que lo levante! Ahí, dale, dale. Dale. Tiene la, la mano. Dale para que lo sueltan. Dale, dale. Dale. dale. Ahí está. Ahí está. Dale, con Del cuello. Del cuello. Del cuello. <ríe> eso ahí eso es. pues. dale que es más fácil ahí dale arroja como chancho ahí ahí ahí como seco como seco del cuello hombre no, cómeme cómeme no, <risa> dale hasta que hasta que lo suban voy tienen que aprender a caer preso Dale, ¿Dale? ¿Dale? ¿Dale? A Tienen que aprender Tienen que caer preso para que aprendan cómo levantar a uno Pero ayuda No puedo ayudarle Después, pero sin miedo, Candy No, tenés la mano La mano, Para la mano, Para la mano Patrén la mano, chaval. No, no, la no, la no, man, no, dale la mano. Dale la mano. mano. Dale la otra mano, no no huerto, no la mano. la mano. Dale la ¡Que mano. Dale la mano. Dale la mano. Dale la mano. Dale la mano. Dale la mano. Dale la la Dale la Dale la la mano. ¡China! ¡China! ¿Te hablan? ¿Te hablan? Sin odio, sin, ¡Mira! ¡Con odio! ¡Sin miedo! ¿no? ¡Aunque la tía se rinde! ¡Ustedes levántenla! ¡Que se vaya sin camisa a su casa! ¡Baje! Ella, ¡Mira esta mierda! ¡Te dije que te la quitaras, no! ¡Te dije que te la quitaras, sí o no! Y no, no, no, no, no importa, de no, de importa, de importa de no importa, está bien Bueno, no es mía al final Las cosas se las digo porque sé, joder Dale pues, dale pues, ya voy a pintar, yo no sé Uy, sí, váyanse más atrás Uy, no, ya no, ya atala, no, jodas, si quedaste es peor que me he hecho un pasivo Mire, yo creo que los vagabundos me han Mira la cara, hijo <ríe> <ríe> de la cara, hijo de puta vagabundo. Ey, no, no, no. no, no. ¿Te, los, te los mandé. Usted me lo mandó para allá sí, o usted ¿Tú ¿tú me va para allá? Sí. Sea legal, sea legal. Eh, sí, corto, le diga, solo con... Sí. Con odio, ahí va, con odio. Agárrenla, agárrenla como chancho. Sin camisa. Ay, no. <t> No, no, ¡Al piso, al piso! Uy, ¡Al piso, al piso! ¿Qué ¡No, al piso! Uy, ¡Para la dale, no mierda vale mierda para la página! Me la página No no se, vale. no, se vale. dale, no se vale No, no se vale No se vale Para la dale, no se mierda, más para, para la página del grupo Dale mar. Gastón. Pero que eso se había dicho. Por eso Por eso Vale, entonces aquí tenemos a, Tenemos a un montón de Un montón de personas llamadas Los scouts, soy parte de eso pero me, no me importa entonces están en su, en su Etapa de juego pues Hoy van a lo que sería eh, van, a, van a agarrarse A, a matar y sí, uno, uno del uno de ellos va a morir claramente pero bueno esto es un natural de la vida espero que no se preocupen. nos vemos a ti no le falta nada los zapatos dale. siete en la primera espalita <risa> <¿Otro vueltecito, risa> <dale>, <risa> <risa> otra vueltecita otra vueltecita otra vuelta dale otra otra, vueltecita dale dale otra vueltecita otra vuelta <risa> como ven la otra okay, vueltita Dale, como que la vamos a freír. Otra vuelta. Dale, dale. Dale, dale. Dale, Y la levantan así y los y los años, años, la No, me la, la, la, la, la pierna. ¿Tenía la Tienen dos minutos para ya pues. Como podemos observar. La Yo ¿Cuándo pero... ¿sí? ah. No, no ¿Qué? pero quedó peor ¿Qué? pala. No, no, tía, quedó peor pala. Creo sí. que ellos quedan peores que todos juntos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hala! nube de polvo! A mí me gusta, su... ah, no sí. como... ay. ¡Hola! ¡Hola! De polvo. Mal, espérate, espérate, ahorita ay, no! Ay, ay. ¡Ahorita no! Ay. Voy a que te por encima, que me iba a ir a un evento mañana! ¡Si no te estoy enfocando a vos! la cámara pues si la llevo encendida todo el tiempo. Ah. Paladino, caminar dos kilómetros hacia adelante. No puedo porque estaría, pasaría en mi casa. Entonces caminar dos metros adelante. De todas maneras, vamos a empezar a poner los sitios de para que se escuche. De todos modos le voy a bajar a los deshibetes después. O, grabo el, o después grabo el audio. Si ¿Sí o no, ¿Sí? me acabo de olvidar lo que como era que iba a despedir el video ahorita <risa> esta va a ser la otra más larga de todas así como pudieron ver en el blog terminamos todo así y ya ni se diga paladino creo que hola Candy grabar qué con la candia así que terminó toda sucia no. bueno, sí si la... ahí... se me dio tu nombre No, si es porque va a aparecer en YouTube le puedo Gracias. censurar el nombre va a ser que se escuche el timbre Prácticamente eso fue todo el vlog no, pero si la china va limpia y yo ni <risa> <risa> perdón pero aquí en la amor miramela aquí a la china terminamos esto ya yo ni sé cómo pero bueno este ha sido el vlog de hoy no sé cómo no terminamos con una buena alergia pero sí este el a lo mejor, tal vez a las 2 de la mañana me despierto y eh, veo y lo único que hay en mi alrededor es moco si eso llega a suceder uh -huh. mándame la toma uh -huh. bueno, sí. claramente tengo un uh -huh. celular a la mano uh -huh. si quieres te dejo una cámara uh -huh. no porque voy a estar en casa de mi primo ah bueno gracias de nuevo moto por por esos hermosos de Siberio bueno otra actualización que no necesitaba <risas> ¿Y nosotros qué vamos haciendo aquí? Si sí, no. se supone que tenemos que ir al otro lado No, no sé, preguntarle... ¿Qué vamos pre le... haciendo en esta parte? Preguntarle al administrador Ay. La entrada, ¿no? Dice la Candy que vamos a Loyola Consigue la entrada dos, primero Dice la Candy que vamos a Loyola porque le queda cerca Ay. Ah, a reuniones Vamos a Bueno, yo dejo ya de grabar la otra, Porque si no se me hace una otra de 20 minutos no, Más no, larga no, que todo no. el día. Ok te Te lo juro de, o sea, nos pasan cosas pero este ha sido lo más surrealista ahorita. Me de tirar todo el, me de, de, de, de, de, de, de, de... tirar todo el humo de. Bueno, toda la, la niebla. La niebla de un, de un cosa que se. De un, para hacer así, de un churrito de. De, de, de, de relajación. Exactamente. ¿Sí? No umm Ellos van a, no! bueno, sí, sí, a play, ver. Editor ponga ahí la fotos de lo que era. ¡Cay ese perro! ¡Otra moto que nos da otro hermoso de Siberio! Bueno, no fueron tanto. Extremadamente alto. Pero si les ha gustado el vlog de hoy, recuerden suscribirse, darle a like, compartir con todo el mundo y si sí, y por favor si quieren aquí venir a los Estados conocerme a mí al señor Gastón abajo les dejaré la ubicación del parque en el que nos reunimos más el horario para para eso para que vengan les va a gustar las actividades van a poderse grabar un vlog conmigo y con el señor gastón y nos va a conocer mejor y todo lo que sucede detrás de cámara. Porque hay cosas que suceden, las grabo, pero no, no, pero no las publico. Porque no quedan bien o simplemente no, no, no pueden estar ahí. Exactamente, porque YouTube es delicado. Y a veces dice Este video eh, por tal cuestión no se puede publicar. Y nada más mostrando una papelera de reciclaje Por poner un ejemplo. Así que ahora sí, sin nada más. Nosotros nos despedimos y como siempre decimos a al el extremo! extremo.